Pero fue sí, Génesis seguro, porque aquí mira, a ti te va a dar eso, Genesis, porque la tenía Fiori. Génesis. Te yo lo pido las redes. Tú, tú, tú no te ligar, a mí me dio a a a Chole, que yo no me dejo caer. En el departamento de paina está todo contaminado. ¿verdad? No, me imagino la yo. La mayoría. Ustedes que viven ahí. Todo bien, está prendido. Sí. Vamos a ver si. Sí. Está prendido. Sí. Sí. No pelea tanto, Génesis. Toma sí, eso. Sí, sí. Génesis te está poniendo bien. Dio, Parece la la mía, Genesis. No, ya cuando uno está con hijos y vaina, ya sí, uno sí, está sí, medio cacarrado. El país de la vida. Génesis, ¿qué tenemos en las redes hoy? Tenemos un sondeíto que hicimos ayer. Sondeo. Sí, entre Gonzalo. Político, entre Gonzalo y Lionel. Oigamos los resultados ahorita aquí. Ahorita voy a hablar de eso. los resultados aquí. Este país, Dios mío. Vamos a dejar a, a, a Génesis para yo no <risas> Señores, las redes sociales aquí en el toque del mediodía. Saludos como siempre teniendo todas las informaciones importantes de nuestro portal Telenor y de nuestras informaciones más relevantes en nuestro Instagram de Telenor con dos que pueden seguirnos en nuestra cuenta. Recuerda también suscribirse a nuestro canal de YouTube donde subiremos este video y también en nuestro Facebook que le pueden dar a seguir y verán este video. Y todo lo que hacemos durante el día entero pueden dar la campanita de notificaciones así sabrán cuando las informaciones recientes lleguen. Yo después de aquí con este barberío que tengo voy directamente para Brooklyn Barbie Shop, donde los muchachos allá, en la restauración con libertad, los muchachos me ponen el flow nítido. Recuerden que allá están en un show asiento que dan un masaje. Y un flow, y allá lo que hace el coro, usted pasa un ambiente sumamente agradable, bajo aire. Y hasta le dan su masaje y su crema y todo eso. Un show tan completo allá en Brooklyn. Barbershop. Recuerda que también hay una sucursal que está en Nueva York, allá en Brooklyn, eh, de mi amigo y hermano Luigi. Bueno, en, este, en esta semana hicimos un sondeo, luego que se proclamó a Gonzalo Castillo como candidato de Danilismo, eh, hicimos un sondeo, ya que se va a medir la fuerza entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. ¿Quién, quién va a, a ganar entre ellos dos? Bueno, en Instagram. Eh, Leonel Fernández lleva una ventaja de dos votos O sea, lleva 28 a 26 Gonzalo, eh, La gente, bueno, son dos votos eh, Leonel le lleva dos votos a Gonzalo Castillo en Instagram O sea, que están casi, casi ciertamente, técnicamente empate Ahí eh, en Instagram Eso fue en Instagram Ahora, en Facebook que me, En Facebook voy a chequear Que ya, bueno, ahí en Facebook Leonel tiene un 69% y Gonzalo tiene un 31%. Lo están viendo ahora mismo en pantalla, exacto. Leonel tiene un 69% y Gonzalo tiene un 31%. Para un candidato, hay muchas personas que dirán, bueno, Leonel lleva una gran ventaja, pero para un candidato que se anunció prácticamente ayer, de 1.400 votos, Leonel llevar 69% y ya Gonzalo tenía un 30% es mucho. Y eso puede ir creciendo dependiendo de cómo vaya pasando la campaña, porque en cierto modo la campaña de Gonzalo, se, si usted estaba cansado de todo lo que le mandaban, ahora que usted va a ver más más gente activa que le va a seguir mandando por redes sociales y todo eso. Así que así está el sondeo. En nuestro canal de YouTube, quiero que en este mismo video usted mismo diga a quién usted quiere, a quién usted prefiere, a Lionel o a Gonzalo Castillo. Y mañana vamos a decir el resultado aquí en el toque de mediodía. Bueno, vamos con la información. Y volvemos con el tema de César el abusador. Y es que se dice que amigos de César y personas relacionadas con César fueron los que hablaron a la DEA. O sea, esas mismas personas que andan con César, que están en el ambiente de César, los amigos de César, fueron los mismos que fueron a Estados Unidos, parece, o fueron investigados y hablaron. Aquí en República Dominicana se le dice chivateó. En Colombia se le dice sapo y en... Y en Puerto Rico se le dice choteó. Así mismo, personas chotearon. Y parece que dieron todo sobre César. Le dijeron a la DEA todas las operaciones que hacía. Por eso Estados Unidos tiene muchas informaciones de César. Y eso fue gracias a informaciones de amigos y cercanos a César. Que se la facilitaron a la misma DEA. Bueno, esto es todo. Ahorita vengo con más informaciones. Recuerda seguirnos a través de nuestro, de nuestro Instagram de Trenue con dos. Y como siempre... Nosotros somos el portal más seguido, Telenor.